Podéis presentar. Cualquiera. Francisco Centol, Jesús Bolinos. Jesús Giral. ¿Cómo nació la feria esta? Pues eh, nació de, de la afición que hay, los aficionados que estamos. Ya está, así nació. ¿eh? Eh, eh, hombre, tiempo, tiempo, y tiempo. Y hasta que se organizó y tal, tiempo, más de un año, dos o tres. Hasta que sea.. Bueno, ya lo sabes tú. ¿Cómo se bueno, pues se eh, suele empezar de niño, hay que ser un poco aficionado a la historia y a los tiempos pasados, porque si no, no se tiene ilusión en guardar cosas. Y, en fin, yo creo que es fruto de, de un instinto natural y de, y de una educación que se ha recibido en algún aspecto en favor del coleccionismo, nada más. ¿Cómo te iniciaste? Pues como dice Jesús, de Chavalla. Esto se llevan la sangre o lo que sea, pero es una visión que he tenido siempre. Y luego, pues claro, cuando formamos ya la Asociación de Numismática en Caspe, pues es cuando nos empezamos a conocer todos. Y como esto, aparte de que es muy bonito, eh, además es cultural, tanto la numismática como la filatelia, pues es una cosa muy interesante. Y este año, pues, está saliendo bastante bien. Procuraremos que en los años siguientes, pues, vayamos mejorando los pequeños fallos que pueda haber. También conexiones... Te veo, cómics, como se les dice ahora? Los guardo desde de, de niño, los guardo, sí, alguna colección guardo de, de niño, de los años 40. Por ejemplo, el Guerrero Antifaz, que empezó en los años 40. Capitán Bruno, Capitán. No, ese no, ese no. ese no ese No, ese no. El no he, eh, he conservado el Guerrero Antifaz, ese le conservo, porque de ese tengo muchos. Y seguidos, además, la colección. ¿Y Jesús? ¿Qué? ¿Por qué tipo de moneda empezaste? Oye, el duro que me dieron de comulgar. En el año 37 por ahí en Zaragoza. Y aún debe estar por casa. Sí, como se dice, el duro de la primera comunión. El duro de la primera comunión, el, el, un duro de plata. Me lo dio don Alejandro Palomar, doctor de Zaragoza. ¿Y usted? Pues yo, porque. Que es más porque no, yo cuando estaba en casa y venían a pagar los plazos de, del ganado que habían comprado mi padre, pues solían traer monedas. ...y mi padre me decía, oye, sepáramelas, júntalas y califícamelas... ...y allá empecé a, a distinguir las perras gordas de las perras chicas... ...las pesetas de los duros y los reales... ...y eso me creó una afición... ...y como empecé a ver caras distintas de reyes y tal... ...pues nació las ganas de hacerlo ¿no? ¿Qué, ¿Qué domina en su, en, en su colección? Eh, ¿Histórica, pictórica? Yo lo que más me ha llamado siempre la atención es la la moneda ibérica y la moneda romana o hispano-romana, sí, la moneda antigua. Filatelia no tiene verdad. Filatelia sí tengo, sí, sí, he sido filatélico antes que numismático, sí, pero, que, pero eso ya venía de mi tío Santiago, el hermano de mi padre, que ya era un aficionado a la numismática, a la filatelia, y ya me indujo a ello. Sí, algo empecé yo, pero luego no supe terminar... rareza... ...bueno, yo aquí ejemplo, hay, ejemplo, lo he visto antes aquí el famoso... Es ...la colección de, del... ...correo submarino, que este surgió porque durante la guerra... ...se quedó incomunicado Val Valencia y Barcelona con Maleares... ...entonces montaron un, con un submarino la manera de llevar el correo... ...y crearon un sello, un tipo de sello especial... ...que aquí está en las seis monedas que había para transportar ese aspecto, ese pastel, esos pasteles o sobres, periódicos o lo que fuere, de un sitio a otro. Esta es una, una cosa muy, muy curiosa y peculiar. De la moneda, pues allí he puesto la explicación de por qué es la perra y por qué es la perra, y la perra chica y la perra gorda, que en mis tiempos era completamente normal y que es debido a que había unos leones de del escudo como los del Congreso de Madrid y la gente pues lo calificó de perros porque no habían estudiado zoología ni había fotografías entonces ni libros que expresasen eso a la mayoría de la gente, les llamaron las perras. No, yo no se me ocurre ahora ninguna. Pero no. No. ¿Tener afición? Sí, no sé. Lo que lo más difícil del coleccionismo es saber cuándo te entras con un timador, cuando alguien te está engañando, y tener cuidado y evitar eso. Eso es problema de experiencia. Experiencia y fijarse en los tipos que te venden y calcular qué tipo de persona es. A mí yo he tenido, por ejemplo, gitanos que venían a traerme monedas, de Jaén, sobre todo, de algunas zonas que recogían ellos ilegalmente y venían a venderlas, me las vendían allá. Y al cabo de tres o cuatro viajes, uno me trajo unas monedas que me interesaron, eran falsas, eran reproducciones falsas. Ahí, ahí aprendí una lección, pues bien, así poco a poco vas aprendiendo las, las lecciones. Y los metales y... Sí. Eso también, pero claro, ahí tienes la, la, la ayuda de la química, que te ayuda a descifrar qué tipo de metal. ¿El, el billete también es, es fácil de, de, de, de detectar...? Yo, yo de billetes no entiendo, mi, to, mi tocayo Jesús sabe más de billetes. No, el billete, es fa, hoy con los ordenadores, pero se ve, el papel no es el mismo, la, la, la luz. No, sé, no, no lo pueden hacer. Realmente falsifican muy bien. Porque, por ejemplo, hay sellos que si salen falsos, algunos tienen más valor, ah, aunque los también, normales. También, ¿También, ta señor, también, también. Sí, también hay falsificación. Incluso hay, hay cosas que las hacen resulten legales. Sí. O sea, las monedas cambian una letra o modifican algo sí. para poder justificar que, sí. que, que, que, que el, no es una... Es, exactamente. Ahora les obligaron a poner la R de reproducción. Pero ahora no la ponen y cuelan. En los mercadillos cuelan. ¿Entiendes? Sí, es muy recomendable cuando compras cosas comprar a profesionales. Precisamente en los mercadillos es donde más riesgo hay de que te metan algo falso. Tanto en moneda como billete. En los mercadillos se montan por, por, los, por todas las capitales. Es, es más seguro comprar en tiendas a numismáticos, a profesionales, porque ahí ya no te van a engañar porque no pueden. No deben, no deben. No deben. No deben. Claro, pero a mí me gusta ir al mercado público, me gusta ir cuando voy a Madrid, en Valencia voy casi todos los domingos a la lonja, en Barcelona también iba muchas veces, o sea que me gusta ir al mercadillo porque siempre es una sorpresa. Sí, ahora tienes tres sellos para cambiar, ¿verdad? Sí, sí, porque tres que me timaron hace muchos días, hace bueno, no que menos, menos, hace dos semanas. Y ahora un, un consejo para iniciar una colección. ¿De monedas o de sellos? Sí, bueno, eso ya es una cosa muy, muy especial. El sello se almacena y se retiene, se conserva con mucha facilidad. La moneda necesita más espacio, más cuidados, más vigilancia y también las dificultades son mucho mayores en la moneda que en la filatelia. En la numismática es sumamente difícil a veces catalogar y, y valorar bien, porque no es fácil valorar una moneda, te dicen en perfecto estado, en medio estado, cualquier arañazo, cualquier cosa rebaja el valor, es muy distinta de valorar que el sueño, más difícil. Eso, una moneda, pues pasa como el ganado. Una oveja vale 15.000 pesetas y otra oveja vale 40 duros. ¿Entiendes? Esa, eh, la moneda pasa igual. Una moneda perfecta con flor sí, sí. vale 15.000. Y una que esté tocada, pues ya. Sí, sobre todo los billetes. Sí. Los billetes flor de cuño, que puedan valer por, por un precio de 100.000, si está muy usado, pues baja a 15.000. Pero claro, el coleccionismo, pues con arreglo a la capacidad que tiene. Aquí es tipo que tiene uno, pues tiene que comprar. ...aunque sea usado, pero tenerlo... ...dicen, pues me faltan estos dos de la colección de Franco, por ejemplo... ...y pues los tengo que comprar usados porque nuevos... ...no vale mucho dinero, y también los hay... ...pero claro, hace falta mucha... Quería darte una anécdota curiosa... ...y es que el mercado es muy artificial... ...y lo regulan unos cuantos, pocos, pero unos cuantos profesionales... ...y los demás se dejan influir... ...quiero decir, por ejemplo, cuando yo era joven... Valía más un sello usado que un sello nuevo, porque se consideraba que el sello nuevo no había cumplido su misión, no había hecho nada. Y nosotros íbamos a pedir en correos, yo tenía al novio de mi hermana, después fue su marido de mi hermana, de jefe, a pedirle que ligeramente nos marcasen con un fijasellos con un marcasellos la aquello. Resulta que después los profesionales fueron almacenando moneda nueva, y después desvalorizaron la otra para vender ellos la, la nueva que tenían. Este es, este es un problema muy grave. El, o sea, el mercantilismo influye extraordinariamente. Y muchas veces las valoraciones son falsas. Valoran, hacen que suba el valor de lo que ellos tienen. Y eso es muy especial.